En Twitter, brevemente fue training topic tornado eh, mostrando una imagen de cómo el huracán Irma supuestamente contenía tiburones que estaba arrastrando tiburones con las corrientes de aire y aunque la imagen se difundió masivamente pocos se dieron cuenta de que la imagen estaba siendo generada por breakyourownnews.com esta página lo que hace es crear eh, falsas capturas de pantalla acerca de, de lo que tú quieras y la puedes compartir en internet. Por ejemplo, esta. ¿no? Por fin, después de muchos años, renuncia. Así es sencillo. Entonces, este... Ya eliges cualquier imagen y la pone aquí detrás, como la que generaron aquí. Y por si fuera poco, pues le pone la marca de agua de BreakYourOwnNews.com. Eh, muchos cayeron en la difusión, incluso nosotros le habíamos retweet por ahí. Este, y pues bueno, es falso. No se crean todo lo que ponen en el internet. Que además este, pues es muy sencillo de, de alterar la realidad. Es falso que hay tiburones en el huracán Irma.